Para editar un gráfico de mapa de bits o gráfico pixelar es necesario usar un programa editor de imágenes como lo son Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, eh, GIMP o incluso Paint que es el que aquí tenemos abierto. Vamos a abrir un archivo desde el menú Abrir, vamos a buscar en la carpeta Biblioteca de TGD1 Dentro de eso en la carpeta imágenes pixelares y vamos a abrir el archivo que se llama gato4.tif. Como vemos se trata de una fotografía. Si nosotros con la herramienta zoom que está en la, en la pestaña ver le hacemos un zoom acercando, lo que vamos a observar es que la imagen pierde nitidez los bordes que antes se veían rectos ahora aparecen serruchados o pixelados y esta es una de las características distintivas de los gráficos de mapa de bits, pierden nitidez al ser escalados. En este caso como el escalado lo hemos hecho desde una herramienta de visualización desde una herramienta zoom, es eh, absolutamente transitorio, es decir que se recupera la nitidez de la imagen cuando volvemos a hacer un zoom 100% o en este programa un zoom pantalla completa. Vamos ahora a abrir otro archivo que se encuentra en la misma carpeta. Vamos a abrir gato3.tif. Vemos que se trata de la misma fotografía, pero Ahora la estamos viendo en un tamaño más grande. Si volvemos a hacerle un zoom para acercar, nuevamente vamos a ver que se deteriora la nitidez de la imagen, igual que antes. Y que al hacerle un zoom 100% o un zoom pantalla completa, volvemos a tener una imagen nítida. Muy bien. Reparemos ahora en un dato que el programa nos está ofreciendo y que figura acá en la parte inferior de la pantalla. En este caso, para gato3.tif, el dato que figura dice 400 x 350 píxeles. Esto nos está informando de la cantidad de píxeles con que cuenta esta imagen en el ancho y en el alto. Recordemos que cada píxel es una unidad de información volvamos ahora a nuestro archivo original a gato 4 y revisemos este dato acá podemos ver que este archivo tiene 200 píxeles de ancho y 175 píxeles de alto muy bien con estos datos ahora sí estamos en condiciones de encontrar una respuesta a la pregunta ¿Qué hace el programa cuando nosotros le indicamos que nos muestre un gráfico con un zoom al 100%? ¿Y por qué en ese zoom los gráficos se ven lo más nítidos posible?